Bueno, hoy es un día bastante raro para todos. Acá estoy sin haberme afeitado. Hoy es un domingo de aquellos. Vamos a buscar el chat a ver cómo sería si yo hago así, de domingo, ahí, bien, Marco Antonio, ahora sí, saludos, hermano, Rafael Romero, dice, chepibito, ahora eres youtuber, Arco Antonio dice, soy seguidor de tu canal desde 2018. Gracias Antonio. Bueno. Pequeño en vivo como para cerrar este domingo. Con un poco más de, de buena onda. Una pequeña compañía. Me pregunta Marcos si conozco la serie Doctor Who. No, sé que fue famosa, que mucha gente la vio, pero no la vi. Yo no, no veo series. Solo, o sea, solo veo series, mejor dicho, si son de ciencia ficción. Porque de ahí es como que veo a qué le llama ciencia ficción el público. No. Entonces, ahí yo sé lo que la ciencia no sabe. Bueno, es como una manera de, de estudiar qué es lo que la ciencia no sabe para tratar de encajar lo que yo sé, dónde es que entra la parte mía con la de ellos y si realmente ellos no lo saben y si realmente yo descubrí algo y así tratar de entender qué mierda está pasando. Marcela Zapata, ¿cómo estás? Decime, ¿pensás que el tipo de sangre influye en que el zoológico interno sea más o menos agresivo? Soy RH negativo, dice Marcela. Bueno, sos como mi abuela. Y según eh, Corrado Malanga, él explica que las personas de RH negativo... son las más abducidas pero al final mira nosotros venimos de la época de Corrado Malanga ¿se acuerdan? ¿no? yo estoy mirando acá ¿está bien? sí, ahí está la cámara bueno a ver vamos a hacer un, un momento de silencio porque esto es trascendental no me banqué el silencio. Vamos a dejarlo bajito. Nosotros somos de los tiempos de Corrado Malanga. Donde flipábamos en colores. Pero ahora todo cambió. Y cambió demasiado y va a seguir cambiando. Y nos tenemos que empezar a preparar para algo que va a ser muy grande. Y me refiero a, en primera instancia, muerte. No, eh, vamos a, a categorizar esto, a ponerlo como en niveles de importancia, que por qué uno hace una cosa así, por qué uno haría un programa en vivo, por qué uno quisiera charlar con la gente, qué es lo que uno tiene para comunicar frente a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? en este momento todos estamos deprimidos y quizás alguna persona diga no, yo no hoy o quizás no te des cuenta pero que lo estás lo estás se puede fumar en vivo a ver que, que, que, que. Eh, porque el facebook no, no es igual que el youtube a mí YouTube me deja Porque Porque YouTube es así Vos en YouTube podés Destruir el mundo Y nadie te dice nada, viste, o sea Pero el Facebook es como oh, Normas comunitarias No era usted, no te tires pedos Pero no no me sale ningún cartel porque esta, este, este tipo de programa está vigilado con la inteligencia artificial que si salís con un cigarrillo te pone un cartel a mí solo eh, que me dice que por estar fumando por ejemplo no me va a promocionar el video eso me lo hacían en TikTok y yo como no sabía me prendía un cigarrillo en un en vivo y me salía el cartel que estaba fumando. O sea, la inteligencia artificial del TikTok te vigila. Más que nada lo que haces, con qué tipo de ropa salís y esas cosas. Bueno, de todas las cosas que han pasado, lo que más ha pasado es la depresión. El mundo se deprimió. Pero no solo se deprimieron los seres humanos, se deprimieron los animalitos, se deprimieron las plantas, los árboles, se deprimieron hasta los insectos. Digamos como que el mundo envejeció de repente completo. Yo pude notar, y esto lo vengo a decir ahora, después de tres años más o menos, de silencio por estar observando pero he observado que después de la primer pandemia la gente ya no fue igual ni yo mismo pero como yo estoy en otra situación tengo mis luchas me refiero en este momento más a un contexto general de la gente que luego de la pandemia eh, la gente pasó esa fiebre, esa gripe pero volvieron a levantarse los que no murieron y siguieron adelante sin darse cuenta que algo pasó algo se fue se fue la buena onda, la gente no está buena onda, nadie está buena onda. Tenemos que andar como creando la buena onda. La gente está indignada. Es una indignación que viene desde adentro por rabia, que es parte de la patología que está cursando el planeta entero. O sea que el planeta entero, luego de la pandemia, comenzó a cursar una patología. Todos Yo no estoy mirando la cámara ¿Dónde está la cámara? A ver, acá Sí, si sí, yo miro para allá A ver Ahí está Fuh. No entiendo nada Bueno Hoy es un día raro Decidí prender la cámara porque es un día raro No, no, Yo no iba a hacer hoy un video para nada Este no es un video común este es un... Un prendido de cámara como para preguntar qué mierda está pasando. Porque, bueno... Es... Es como una cuenta. Esto que está pasando. A medida que nos vayamos dando cuenta. Como una bola de nieve. Y bueno, ¿no? La bola empieza a rodar y... Y la vemos rodar, pero no nos detenemos a pensar que con el tiempo esa bola va a ser más grande. Somos del tipo de, de esconder la basura debajo del tapete. Hasta que llega la, la, la montaña, ¿no? O sea, hasta que tenemos una montaña de basura bajo el tapete y, y se nos cae, se nos viene encima. Y ahí es donde, bueno. Tenemos un problema que generalmente no tiene solución. No sabemos cómo enfrentar lo que nos está pasando. Bueno. Marco Antonio dice, estoy construyendo esa nave de nombre TARDIS que mencioné. ...viajar en el tiempo y teletransportarme... ...mi pregunta es... ...¿se puede construir un espacio más grande por dentro... ...que por fuera con la energía fría o algo? Ahí le pregunto a... ...Elon Musk... ...Galef, hermano... ...bienvenido... ...¿qué tal hermano? me dice... Estoy con los imanes, pero hoy entre dormido sentí mucho hormigueo tipo mordiscos en el brazo y hasta ahora sigue medio extraño la sensación de haber sentido eso en la tarde que sucede. Mira, hoy fuimos hermanos de mordiscos. Todo el día, Filadelfio me estuvo comiendo este hombro. Y yo, viste... Ya lo de... ¿Viste? Y el hombro... Poink, poink, poink. Todo el tiempo. El tipo es como una babosa. ¿No? Y sube por atrás, se me apoya en el hombro, pega la vuelta, se mete por acá y ahí empieza a comer. Si no, yo le hago esto y baja. Pero baja, pega la vuelta y vuelve a subir. Me tiene loco. Llevo meses así. Bueno, te está hablando la persona que más terapia, más ha a Filadelfia. Y mira cómo estoy, luchando con una cosa que es indestructible. Y no es una. Entonces, bueno, claro. Eh, estamos en un momento donde la única persona. Que encontró una manera de combatir O mejor dicho De encontrar salud En el cuerpo físico Te está diciendo que está como Un poco Un poco No sé qué palabra poner Pero bueno es una historia que se repite y se repite y se repite a diario. Filadelfio nos está comiendo. ¿Y qué pasa? Filadelfio en este momento me está comiendo. Pero yo no lo siento. Pero yo mañana me miro al espejo y tengo arrugas. Bueno, no, no yo. Pero todo el mundo... Digo no yo porque ya trato de hacer, no sé, cualquier cara y no tengo arrugas. Pero bueno, mira, ahí, ahí yo veo al gusano ahí. eh Y es el vector izquierdo. Que está un poquito más gordo que el derecho. Bueno. Es una situación esto de filadelfio el vector parasitario que tenemos en el cuerpo es muy grande desconocemos las características de lo que nos está pasando y nos va a costar mucho tiempo entender lo que está pasando porque lo que está pasando no está pasando en las 3d está pasando en un sector de cuarta dimensión que está dentro de nuestro cuerpo bueno no logramos entender ¿Qué es lo que vive dentro nuestro? No lo vamos a lograr entender. Yo al día de hoy... Todavía estoy... Que no logro entender cómo... ¿Cómo? ¿Cómo entró esto adentro mío? Pero bueno... Es que... Se van pasando... En la gestación... ¿No? Cuando somos un embrión... Ya nos construyen con los bichos adentro. O sea, esto es tecnología. Pero, viste, hay una realidad en este planeta, que es la depresión. Y a partir de la primera pandemia, se volvió más difícil estar bien. La gente empezó a luchar por estar bien, porque... ...nos dimos todos cuenta... ...de que algo nos estaba tirando para abajo a diario... ...y bueno... ...Catalina Bravo, bienvenida... ...dice, yo noté a la gente envejecida desde septiembre del año pasado... ...se lo comenté a mi hermano... ...y él también notó esa diferencia a las personas... ...bueno, es así... ...el vector empezó a crecer desmedidamente... Cuando este vector crece, sube por acá, demasiado, y nos empiezan a salir las canas, acá, luego acá. Bueno, eso no tendría que haber pasado y pasó. Significa que a la humanidad le queda poco tiempo y no nos damos cuenta. Yo creo que desde el momento que todos nosotros nos dimos cuenta que hay un envejecimiento prematuro de toda la población, tendríamos que haber hecho algo, pero es que no hicimos nada solo estamos tratando de estar un poco mejor para que no se note que estoy deprimido para que no se note que estoy pensando en suicidarme cosas así tratando de pasar el día porque sabemos que quizás mañana esté mejor pero llega el mañana y no estamos mejor y la comida que comemos sabemos que es una porquería Sabemos que hagamos lo que hagamos, este bicho nos está comiendo. Esta tecnología alienígena que está incorporada dentro de nuestro cuerpo está cumpliendo una función, pero esta función ha sido acelerada por diversas situaciones, entre ellas la instalación de los satélites de Elon Musk Starlink. Todos estos satélites nos están friendo con microondas. Entonces el parásito está recibiendo más microondas de las que debería recibir. Y al recibir las microondas, el parásito crece. Cuando el parásito crece más de lo que tiene que crecer, ahí empieza el envejecimiento prematuro en las personas. Entonces, sabemos que Elon Musk no va a apagar sus satélites. Esto va a seguir y va a empeorar. Porque ahora viene el 6G. Bien. Suben la frecuencia una vez más. El ser humano se va a deprimir un poco más. Nos han desconectado directamente del alma. Yo, por ejemplo, si bien nunca estuve engripado, con fiebre resfriado en los tiempos de la pandemia, si noté cosas como que dejé de interesarme por la música, o sea que todo lo que yo hago con respecto a la música lo hago con un esfuerzo para, para no olvidarlo, para no dejarlo, abandonarlo y no hacerlo nunca más, bueno, pero es que está difícil conectarse, conectarse con lo esencial. Conectarse con eso que nos hace vibrar está difícil y va a ir aumentando. Bueno, ¿a qué escenario nos estamos enfrentando? ¿Qué cosa vamos a ver el año que viene o este? ¿Qué es lo primero, la primer calamidad que va a generar este problema de la radiofrecuencia que alimenta los parásitos del cuerpo? viene depresión aumento de la depresión suicidio colectivo ok nadie en la tierra está preparado para vivir lo que viene el ser humano está en el mundo disfrutando esa es la ley es más te dicen que los problemas trates de dejarlos a un costado y trates de ver que el sol sale para todos, todos los días, y que mañana seguro va a ser un mejor día. Y luchamos por ese mejor día, por tratar de sonreír, por tratar de sentirnos bien, ya sea comiendo, ya sea saliendo, visitando a alguien o que alguien nos visite, o entrando en una relación, o saliendo de ella. Algunos prefieren trabajar, pero todo el mundo está buscando algo. Que los haga distraer de lo que realmente está pasando Llevamos mucho tiempo desconectados de nuestra alma Y mucho tiempo te estoy diciendo, dos años, tres, desde 2020 Pero ¿qué pasa? Una persona que no hace música, una persona que no hace arte No se va a dar cuenta de lo que te estoy diciendo Va a decir, yo no noté nada Claro, porque estabas vacío ya desde antes. Pero para la persona que creaba, la persona que vibraba en alta frecuencia, con esos ambientes sutiles, todo eso desapareció. Y para hacerlo aparecer hay que hacer un esfuerzo terrible. Bueno, entonces se viene una cosa que realmente nos toca a todos porque vos podrás decir no, mira, yo tengo todo organizado ya en mi casa ya guardé agua ya guardé comida y todo lo que puedas decir que, que, que, que podés enfrentar lo que venga pero vos no vas a poder enfrentar la muerte de la población más joven que es la que más está sufriendo Vos imaginate, en este momento un niño de 18 años, es una persona que en tiempos de pandemia tenía 16, 15. Entonces le toca conocer el mundo hecho mierda. O sea, una persona de 18 años no sabe lo que es el mundo. Piensa que fue siempre una mierda. Es más, como no conoce algo bueno, piensa que esto es bueno. Ya cargan con una depresión que ni ellos se dan cuenta. Porque siempre fue así. Que tengo que cargar la batería del celular. Bien. Vamos a hacer ese movimiento. Para que no se nos corte el video. Vamos a cambiar a enchufar el celular. Un segundo, por favor. A ver, ¿esto está rodando? Sí.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 Escucha lo que voy a decir, no tengo palabras para describir desocupación no y ni muerte hay, son las profecías que llegaron con Yaya en Sudamérica es real, y en África es real Real, real, real, real, real, real, real, real, real Real, real, real, real, real, real, real, real, real. Bueno, parece que solucionamos el problema, así que vamos a continuar con lo que estábamos. Bueno, lo que viene es la muerte masiva de todas las personas que no van a poder soportar esta depresión. La canción se llama Real, la puedes buscar en YouTube, el artista se llama Raz Norman con una banda que creo que, a ver, a ver, dice aquí, sí, Raz Norman and the Love Vibration. Bueno. Yo quiero que veas algo que estoy viendo que a mí me hace como no poder mantener lo que uno estaba acostumbrado a mantener características siglo XX. Lo que yo estoy diciendo es como... Bastante como... Como para esconder la cabeza en la tierra. O sea, nadie lo quiere ver. Nadie quiere ver eso. Todos sabemos que puede pasar. Bueno. Y, y lo primero que pensamos es en hacer un agujero, un pozo en el patio y enterrarnos, ¿no? Armar el búnker. Pero te vuelvo a repetir. ¿De qué sirve? Que vos te salves y que todos mueran. O sea, no sirve de nada. Tenemos que cuidar el mundo como está. No existe que todos se mueran y vos te salves. Es como que todos se mueran, ¿no? O sea, si el mundo se muere y vos te salvas en un búnker, el mundo se murió. Entonces digamos que la solución que tiene el ser humano en este momento es una porquería. Es yo me salvo, pero que el mundo se muere, güey. No, no queda mundo. Y que vos te salves, ¿para qué te vas a salvar en un mundo que no existe? Bueno, entonces el universo nos está obligando, y lo va a hacer, porque nos va a ir llevando cada vez más a esos límites que desconocemos. Pero nos está obligando a tener que hacer algo entre todos. A tener que dejar la estupidez. A tener que dejar el egoísmo. Y realmente, hacer algo entre todos. ¿Qué es algo? Ya lo vamos a ver. Pero bueno... No, Estamos ante ese panorama, una situación global que fue inflándose, inflándose y ahora estamos sumidos en un caos. No sabemos nada, no sabemos por qué son las cosas, solo las vivimos, las tratamos como de negar para que no nos afecten. Sabemos que todo es una porquería, pero tratamos de hacer que nuestro día a día parezca que valga la pena. Van a caer todos. Van a caer los de la élite. Todos. Y esa es otra cosa. Esa es otra cosa que ya tendríamos como que también ordenar en nuestra mente. Que el hijo del Señor que está ya en la elite, en la punta de la pirámide, tiene la misma cantidad de parásitos que tu hijo. Y que ese señor que está en la punta de la pirámide, que tiene millones y millones en dinero, no puede comprar la vida. No puede pagar para que no le suceda lo que le va a pasar. ¿Y qué le va a pasar? Lo mismo que a mí, lo mismo que a vos. Todos estamos igual. Te estoy diciendo que los satélites de Elon Musk están emitiendo microondas que nos deprimen. Pero es que Elon Musk también está deprimido con sus mismas microondas. Y él no sabe que es producto de eso. Entonces acá no hay una conspiración donde nos quieran matar con microondas. Los tipos hicieron muchos análisis y llegaron a la conclusión que las microondas en bajas potencias no nos dañan a nivel celular. Obviamente no nos dañan a nivel celular, pero hacen crecer al parásito. Bien. esto es más trascendental que la conspiración que estar de acuerdo o en desacuerdo que ser argentino, chileno, europeo, lo que sea esto es más trascendental que una bandera que una frontera, que un territorio, que una patria entonces la vida como la conocemos va a cambiar. Y la gente, vos fíjate cuando yo digo algo así, ¿qué dice la gente? Ay, no, no, no, no, no. Que no te escuche Dios o cosas así. O sea, no, no, no tenemos herramientas más que decir, no lo digas porque lo vas a generar. O sea que, no sé, el terremoto de Turquía fue porque alguien lo dijo. No, esas cosas vienen y nosotros no estamos preparados. Y nos manejamos con el tabú, eso no quiero escucharlo, de eso no quiero conversar. Porque son problemas muy grandes de los que no tengo solución, me amargan la vida, estoy tratando de salir de la depresión. Bien pero vemos que pasó el tiempo y nadie logra salir de la depresión estamos todos sumidos en algo que avanza día a día y solo nos estamos haciendo fuertes pero no nos estamos convirtiendo en payasos de la alegría entonces bueno Con respecto a los parásitos, tenemos una idea equivocada. ¿Qué se piensan que es un parásito? Un gusanito en el trasero. Porque esa es la otra. Uno habla de parásitos y la gente dice el gusanito. ¿Dónde? En el trasero. ¿Dónde lo va a tener el gusanito? Pero es que no es así. Bueno, entonces. imagínate que el ser humano tiene que descubrir todavía algo que lo va a impactar de manera brutal, que le va a provocar más depresión que la que ya tiene, o sea, conocer qué es lo que nos está pasando, que hay acá adentro, nos lleva al agujero, yo no, no quiero andar mencionando mucho mi descubrimiento, porque realmente golpea. Ya de los que me vengué, ya me, me quería vengar, ya me vengué. Ya está, los convertí en gusanos de un segundo para el otro. Y no van a poder escapar. O sea, mi venganza está cumplida. Pero ahora está el mundo esperando la gran noticia. Y le tengo que decir, estamos hasta la verga. Vamos a tener la muerte más horrible. Nos van a comer alienígenas por dentro, todos los días, todo el tiempo, porque esto no para. Esto no para ni un minuto. Es tremendo como dice Darío. Pero bueno, está bien, es tremendo. Pero tratándose de nuestra vida... Es algo que tenemos que poner manos a la obra. No es algo que podamos dejar, que perezca, como decir bueno, se está quemando el bosque de Brasil y uno dice bueno, ya lo van a pagar y lo que se queme se queme. No, yo viste, o sea, no podemos hacer nada. Tenemos ese, esa manera de de pensar, de dejarlo. Y bueno, lo que se quemó se quemó, pero en este momento el incendio viene a quemarnos y ahí ya no podemos dejar que el fuego avance, no, es una locura, no podemos, nadie lo va a permitir, pero qué pasa cuando el fuego esté en la puerta, ¡uf! qué lío, no, hubiera sido mejor ir a donde estaba el comienzo del fuego y tratar de apagarlo. No, yo solo en la puerta de mi casa con un balde tratando de apagar un incendio, pero que si miro para afuera, la ciudad está prendida a fuego. Entonces la solución de apagar el incendio que tengo en la puerta de mi casa no me sirve de nada. Yo entiendo, ¿viste? o sea, estamos en un momento donde nos pegó el taradismo total. Viste, Yo estoy en silencio. porque qué? ¿Qué vamos a hacer? No, o sea, mírame a mí. Estoy luchando conmigo. Te estoy diciendo que no me va a servir de nada si vos te morís. O sea, ¿de qué me sirve salir adelante y el mundo brum para abajo? No me sirve de nada. E inventamos maneras de pensar que son bastante como... No, no, no es para allá. Me refiero, por ejemplo... Acabo de leer ahí a... Al hermano... Tremor... Que pone... Que hay muchas líneas temporales. Que no me preocupe por esta. Mostrame las líneas temporales... Que vos decís que hay más... ...o que... No, ...no te lo digo a vos Trevor... ...sino a cualquiera persona... ...nadie puede venir a mostrarte una línea temporal... Ya, ...vale... ...o sea... ...está bien como un cuento más... ...el que lo quiera creer que lo crea... ...y el que no, no... ...pero no podemos demostrar... ...que hay más líneas temporales... ...yo... ...me voy a encargar de ti... ...en esta línea temporal... Yo no puedo verte morir y decir... ¡Nah, déjalo! ¡Déjalo al trébol! Si total hay otra línea donde el trébol está tomándose un café con leche, güey. ¡No! Yo no voy a caer en esa. O sea que a mí no me vengan a convencer con esas estupideces. Porque voy a seguir luchando por el mundo... En esta línea temporal. En esta donde yo te mando un mensaje y nos visitamos. Y compartimos. Y la pasamos bien o la pasamos mal. Pero es esta. No una que inventada. Vamos a decirlo realmente. Inventada. Entonces vos fíjate Nosotros viene el incendio. ¿Y qué hace la gente? Dice no déjalo, que se queme. Total hay otra línea temporal donde en vez de incendio está lloviendo. O sea es el avestruz. ...escondiendo la cabeza bajo la tierra... ...y diciendo... ...acá en este agujero... ...no está pasando lo que pasa... ...no, pero es que avestruz... ...aunque metas la cabeza en un agujero en la tierra... Eh, ...la línea temporal del aquí-ahora... ...llega a todos nosotros... ...y bueno... ...o sea... ...están pasando cosas de verdad... ...no cosas de la mente, ¿no? ...o sea, porque... Fue todo un siglo, el siglo XX, donde se, se la pasó bien, pero luego empezaron los problemas y el ser humano, para tratar de solucionar el problema, inventó cosas con la cabeza, diciendo, en mi mundo está todo bien. ¿Viste? No, no, pero es que viene un incendio. En mi mundo está todo bien. Pero es que se van a suicidar los niños. En mi mundo está todo bien. Y no hables de eso porque lo vas a crear. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía, ¿no? Es como que. Vos le digas a alguien, tengo hambre. No digas eso porque estás creando el hambre. Pero que tengo hambre, güey. Te estoy pidiendo comida y vos no me la estás dando. Y encima decís que. O sea, no, eso es hipocresía. Estás diciendo que quieres participar del mundo sin hacerte cargo de nadie. Porque según vos, los problemas que hay ahora no existen, porque en otra línea temporal no están esos problemas. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo se engripe y vos digas, puta madre, tiene 50 grados, se me muere el pibe? Ahí no decís, no importa, si total en otra línea temporal él está jugando con los amigos, no si vos lo estás viendo ahí y ese pibe se te muere y tenés un cadáver en tu casa. Que no lo vas a meter en ninguna línea temporal. Ese cadáver va a estar en tu casa, se va a llamar tu hijo y vos vas a llorar lágrimas de dolor toda tu vida. Toda tu vida arruinada. ¿Y dónde vas a sacar una línea temporal? ¿Para sacar un hijo que estaba... No, no, no, no, se te terminó la vida. Entonces este mundo se divide entre gente que todavía no le sucede y dicen en mi mundo está todo bien y otra gente que ya le sucedió y están mudos porque no pueden hablar tienen puro dolor toneladas de dolor y no y, y no andan diciendo de líneas temporales no andan buscando gente de la élite se dieron cuenta que el mismo presidente tiene un hijo que se le puede morir y el dolor del presidente es el mismo dolor que estoy sintiendo yo. Bueno, o sea, no hay élite. La persona de, que está allá arriba, que tiene tanto dinero, no puede comprar la vida. Nadie puede comprar la vida hoy por hoy. Y el dolor, entonces hay una realidad que no se puede detener con pensamientos delirantes entonces bueno estamos en ese momento donde los que no lo vieron no lo quieren ver y los que lo vieron están llorando y voy a decir bueno pero vamos a ponernos en acción pero es que los que no lo quieren ver no te van a ayudar y los que ya lo vieron no te pueden ayudar están destruidos entonces, bueno, yo acá tengo que observar cómo aquel todavía no le pasó. Digo, mira, anda por la vida, anda proyectando vacaciones para tal mes, buscarse un trabajo, o sea, está proyectando una vida. Y aquel, no, ese ya no está proyectando ninguna vida. Está tratando de ver cómo seguir viviendo con el dolor que tiene. Cómo seguir un día más, un día más. Y no puede creer esa persona que el dolor sea tanto. Y está pidiéndole al cielo que llegue un día que, lo, que algo lo mate. Porque no lo pueden cargar, es demasiado. Y no, no encuentro la persona en medio. La que dice, no, mira, a mí todavía no me pasó, pero estoy muy preocupado porque no quiero que pase. Y no es que no quiero que me pase a mí, es que no quiero que le pase a nadie. Porque tampoco puedo cargar con el dolor de los demás. No existe esa persona. Y esto es muy loco, ¿no? Porque yo me doy cuenta de esto ahora. Con todas las soluciones que yo traje, la gente todavía no reacciona. Y hacen como lo mismo, está el que todavía no conoce la tecnología y, y pone comentarios como, che y esto realmente funciona, lo probaste con alguien, o sea quieren saber, pero está el que ya tiene la máquina y ya vio los adelantos y ya vio que cura y, y están... ¿Por qué? Y porque yo ya tengo la máquina para... Me voy a volver metahumano. Sí, pero tu vecino... Va a morir. Se le va a morir el hijo. O sea, estamos hablando de que el problema sigue. Bueno. Mucha confusión. <risa> mucha confusión. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El universo... Los convirtió a todos en gusanos. No fui yo. El universo nos convirtió en gusanos... De un día para el otro. Y yo tengo que dar esa noticia... A gente que me dice... No, Cristian. ¿Cómo vamos a estar llenos? No se la pueden creer. Porque claro... No... ...estamos hablando de gusanos... ...el gusano que nosotros conocemos... ...no, esto es extraterrestre güey. ...esto es extraterrestre de cuarta dimensión... ...el gusano en el que estás pensando... ...es un gusano... ...como el que está en el jardín... ...no es de cuarta dimensión... ...es un gusano de tercera... ...pero acá adentro hay cosas que no son... ...de este plano... ...son cosas horrorosas... ...y estas cosas... ...comen... ...mis células tienen rostro como el mío porque comen mi ADN. Entonces no solo es horrible, sino que también tiene mi maldita cara, güey. Bueno, ahí estamos, anclados en un proceso parasitario, extraterrestre y alienígena que nos controla hasta los sueños. Vos, vos te acostás a dormir Cerrás los ojos y en el momento que te estás yendo Inmediatamente apareces en un lugar Donde tu parásito Te toca la puerta En el sueño Inmediatamente que te dormís Te interviene el sueño Vos abrís Hola te dice Y vos lo mirás Y ves un personaje bastante raro pero el gusano agarra y te dice... No, no, yo soy... O, o vos le decís... ¿Quién sos? ¿Sos tal? Y te dice que sí. Entonces vos ahí te relajás. Y te dice vamos... Y te lleva... Y vos te vas con tal... Pensando que era tal... Y te estás yendo con el gusano. Bueno... Eso lo hace todos los días. Y en ese sueño... Donde te invade el sueño y te manipula te manda a hacer cosas y vos salís a hacer a, a, a, dice, me tenés que traer esto de allá y salí, bueno, todo el sueño se cumple vos yendo a buscar eso y trayéndolo yo tengo recuerdos de sueños donde hasta estoy en lugares con más gente que nos están haciendo esto a más personas que nos hacen ir a buscar algo allá y transcurre todo el sueño de yo caminando yendo a buscar eso y a la vuelta trayéndolo o sea como pequeñas misiones para que nosotros gastemos el tiempo del sueño en una estupidez y no en estar pensando si algo no está fuera de fuera de onda bueno el tema es que de, desde el momento que nosotros nos demos cuenta en un sueño que estamos siendo intervenidos nosotros en el mismo sueño podemos operar como metahumanos ese es el miedo que tiene el parásito por eso nos mete en una trampa todas las noches entramos en una trampa hay gente que me ha dicho Cristian, soñé con vos <ríe> y me dicen pero vos sabés que estaba... eras medio raro bueno es que no era yo, era el gusano que te dice que soy yo Y así te puede pasar con cualquier persona Que te va a decir que es hasta tu mamá Pero vos la mirás y decís Está bastante rara, parece mi mamá japonesa con unos pelos negros así Bueno, ese es Filadelfio Entonces, han estado jugando con nosotros Desde el nacimiento Nuestra vida es un chiste de estos parásitos. Bueno, yo creo que ese es el punto que va a hacer que nosotros digamos basta. Cuando digamos lo estoy, estoy entendiendo el mecanismo del parásito con respecto a cómo me hace perder el tiempo para que yo no conecte con mi alma y le comunique del problema, porque entre yo y mi alma, o entre mi alma y yo, está el parásito. Bien, el tema es que el problema salió a la luz, todos lo vimos, y ahora las personas han introducido este conocimiento adentro. Y ya las cosas no van a ser iguales. Pero bueno, o sea, vamos hacia allá. La gente está confundida. Hay gente que piensa que porque come vegano, acusa a otras personas. Como diciendo, a mí no me va a pasar nada, mira cómo está ese, come cerdo. Yo como cerdo todos los días Y mírame Fumo Un cigarro y otro y otro Bueno, esto ya es una historia que ya, ya está Ya me vieron hacer Todo lo que no se podía hacer Y acá estoy Cada vez estoy mejor Cada vez estoy mejor Bien Y un mejor que solo yo sé Decirte que estoy mejor porque hay cosas que no sabes en mí, pero es que está mejorando todo, todo, todo. Bien, y va a llegar un momento donde yo voy a decir basta, terminé, ya no hay nada que se mueva dentro mío, falta poco. Yo ya me di cuenta de cómo es todo esto. Por ejemplo, me ves que no estoy haciendo ninguna empresa. Con esta tecnología, a duras penas estoy pagando el alquiler. Pero, ¿por qué no trabajo más? No me quiero hacer rico. No, no quiero. Hacete rico vos. Te regalo los planos, te digo cómo hacerlo. Te ayudo para que no te falle nada. Pero yo no me quiero hacer rico en este planeta. No me sirve de nada hacerme rico. Para seguir viendo cómo el mundo está deprimido. Mientras yo tengo dinero y me voy a distraer gastándomelo por ahí Pero es que estoy deprimido Por eso me estoy gastando el dinero para distraerme de la depresión No sirve de nada lo que estamos haciendo No sirve de nada No sirve de nada que estemos trabajando para llevarle el alimento a nuestros hijos Y le estamos alimentando el parásito día a día O sea, el plan comer es el plan del parásito Decimos que vamos a dormir Cuando en realidad nos estamos Muriendo Colapsando Nosotros duramos un día Y nos comen tanto que caemos Y a eso le llamamos dormir Cuando en realidad morimos Prácticamente Pero como somos metahumanos Al otro día Resucitamos Y a eso le decimos Me desperté Dormir, despertar nos estamos muriendo una vez por día, todos los días. Y lo lo llevamos, ¿no? O sea, y no lo vemos mal. Es más, si no dormís, dormí, que tenés que dormir. Y si no comes, come, que tenés que comer. O sea, <risa> tampoco podés hacer nada, ¿viste? Porque viene el de al lado y, y te obliga a que hagas la vida del parásito. Bueno... Obviamente, ¿no? No podés dejar de comer porque los gusanos te van a comer a vos. Te están comiendo todo el tiempo. Necesitas regenerar. Esto es una trampa. O sea, el gusano sabe que tenés, tenemos que comer. Y bueno, eso. Entonces, esto va a estar difícil para mí. Que la gente logre darse cuenta del engaño al cual estamos tan acostumbrados, porque no es de ahora, son miles de años. Nos intervinieron justo cuando estábamos saliendo de la cueva, cuando estábamos dejando de ser recolectores, cuando estábamos empezando a, a sentarnos en lugares y producto de asentarnos en lugares empezábamos a generar productos, lo que llamamos nosotros tecnología que en ese tiempo puede ser una cazuela de cerámica, pueden ser tejidos pueden ser las cosas que hacía el hombre prehistórico cuando empezó a producir cosas bueno, ahí nos intervinieron los Anunnakis y nos enseñaron a hacer esto el mundo que hoy conocemos fue enseñado a los seres humanos En el principio De nuestra civilización Pero es una intervención Alienígena Nosotros íbamos para otro lado Y ellos nos dijeron Vayan para allá Bueno, y acá estamos Que no sabemos ni por qué Bien Hoy quería exponer esta preocupación que yo tengo Que es la de ver un planeta deprimido Y un factor de aumento día tras día Conocer lo que vive dentro de nuestro cuerpo Y saber que está intoxicado Inflándose Y esa inflamación Nos acorta el tiempo Y estamos observando un envejecimiento prematuro bueno esto avanza, avanza, avanza y el ser humano suele como moverse cuando ya el problema no cuando hay fuego salimos a apagarlo pero bueno, nos cuesta un poco lograr que no haya fuego trabajar en que no haya fuego somos más de ir a solucionar el problema, bueno pero el problema que viene como te contaba es un problema de no solución y no estamos ni siquiera acostumbrados a a jugar a la pelota unidos. Siempre hay problemas. En cualquier cosa que hagamos entre todos hay problemas porque el parásito intenta boicotear cualquier plan. Así que bueno, eh, estamos en un momento muy importante. El descubrimiento que hice es trascendental. Y se volvió empírico desde el momento que yo encontré la literatura de Platón. Donde habla de esta criatura. O sea que desde los principios de la literatura médica, nos están diciendo que una criatura vive adentro de nuestro cuerpo. Y luego en el siglo XXI, año 2023, vengo yo y le digo al mundo, pare, inventé una máquina que genera plasma de cuarta dimensión, que al apoyártelo en el cuerpo te muestra todo lo que hay en modo de cuarta dimensión y lo he hecho en mi cuerpo y me ha mostrado que tengo una criatura gigante que me está comiendo y gigante significa que la tengo hasta en el ojo en la frente y vos me vas a decir, pero esas marcas yo la, también las tengo pero que te estoy diciendo que estamos todos con este problema si vos no tuvieras esto serías metahumano entonces entonces llegó el momento donde no te estoy comentando la opinión te estoy diciendo descubrí y vos abajo me pones tu opinión pero es que lo mío no es una opinión ¿por qué me pones la opinión? lo mío viene a a decir basta o sea, está bien la opinión, pero ¿y el descubrimiento empírico que tendría que hacer sonar las alarmas? ¡No! <risas> Cristiana Menofi descubrió una criatura que vive adentro de todos los seres humanos y que todos los seres humanos son metahumanos, pero estamos siendo destruidos día a día por esta criatura y a eso le llamamos edad. Y si esto se sale de control, lo llamamos enfermedad. Y si se va a la mierda, nos morimos y que en paz descanse. Bueno, hice un descubrimiento que la persona que que escucha esto, si a mí me afectó, yo creo que a cualquier persona esto le afecta. Pero ¿qué hace la gente? Opina. Hice un descubrimiento, descubrir y te pone la opinión. ...pero opiniones sacadas del trasero... ...yo no te estoy dando una opinión... ...te estoy dando... ...la conclusión de un trabajo de campo... ...que duró años... ...soy sujeto de prueba de un laboratorio... ...he pasado mi cuerpo por el fuego hermano... ...y te estoy contando lo que descubrí... ...con una lágrima en el ojo... ...porque no me la creo todavía... ...ya, ya pasé por la de querer suicidarme... ...porque el problema es tan gigante... Acá estoy por vos, para que veas hasta dónde llego. No sé hasta dónde voy a llegar. Pero bueno, ahí está la opinión de cualquier persona. La opinión de cualquier persona. Y yo se lo comento a tal persona y observo, digo, a ver, ¿por qué? No, no, no. O sea, el descubrimiento que yo hice... Es para que... Para que se termine todo la estupidez. Pero la estupidez continúa. Y yo he decidido callarme la boca a nivel... No estar diciendo, bueno, gente, ¿no? Como hacen muchos. Dice, bueno, gente, pero... Nadie me cree, estoy solo, qué sé yo qué. No, no, no, no, no. Ustedes están en un problema muy grande y el tiempo que tarden en que eso les entre es un problema de cada uno yo no puedo más que decirte la verdad y esperar que haga efecto pero bueno, te comento esto porque es muy peculiar observar que nadie quiere saber la verdad y escapan con opiniones de todo tipo que lo único que hacen es estirar la situación porque son las mismas opiniones que me estaban dando en 2020, en 2018, en 2014, en 2011 o sea, se repite la misma historia en mi mundo está todo bien hay otras líneas temporales. No te preocupes. Siempre es eso, ¿no? No te preocupes. Y yo... No sabes lo que descubrí, boludo. No, no te preocupes. Pero es que descubrí que tenemos un bicho adentro. No, no te preocupes. Pero es que si no me, no me preocupo, no me ocupo. Y si no me ocupo, esto me come, me muero. No, no, no, no, no te preocupes. O sea, vas a seguir diciendo la palabra no te preocupes toda la vida. Sin solución. Bueno, en mi caso vengo con un carro de soluciones, vengo con el problema, o sea, te cuento el problema, te cuento la solución, te hago un paneo más o menos de cómo está la, la conciencia en general. Y qué es lo que podemos hacer entre todos, y bueno, y a qué cosas nos vamos a enfrentar entre todos producto de que somos egoístas. Y de que somos el parásito, bueno, está más o menos un panorama bastante real de la gente. Y digo la gente porque ya no importa si él habla en africano y el otro en coreano. El parásito es el mismo. El parásito es el mismo, te... o sea, el coreano, el africano y el musulmán. Mañana a la mañana, cuando se levanten, se van a agarrar en el mismo lugar la cadera derecha y van a decir oh y van a tratar de estirarse para despegarse la babosa que la tienen pegando todo el cuerpo bueno es lo mismo en cualquier raza entonces el problema es como un poco como que el ser humano necesita una cachetada o sea, necesita ver que de repente toda la generación de los chicos de 18 años se nos suiciden todos porque, claro, ellos sí que no lo pudieron aguantar. Y yo digo la generación de 18 como para decir algo. Yo no sé quién va a ser el más débil y quién, qué edad va a empezar con todo esto. Porque hoy por hoy están todo el mundo deprimido y tiene tanta depresión la persona de 60 como la de 16 y ambas no saben qué hacer con su vida obviamente la de 60 tiene más experiencia y sabe llevar la carga día tras día, el de 16 no es el que se le va a hacer más difícil entonces ahí tenemos que estar nosotros que somos los campeones que nos hemos aguantado todos los palos pero no Estamos en silencio diciendo que no pasa nada Y que, el que no, no, y no hables de eso Que lo vas a crear con la mente Y tampoco te preocupes tanto porque hay otra línea temporal Donde no estás deprimido y no te vas a suicidar Bueno En mi mundo eso se llama Obsecuencia Negligencia En mi mundo está todo bien Negligencia el mundo está patas para arriba, negligente. Entonces, bueno, es una vergüenza realmente escuchar en los comentarios cosas así. La gente está como... Ya está. O sea, me, hasta me tratan un poco como diciendo... Como si yo fuera el culpable, ¿no? Y yo no, no, no. Realmente, yo ya no sé qué hacer, familia. Esto se me fue de las manos. Yo, no, O sea, esto no es parte de, de mi plan. Mi plan era curar mi cáncer. No descubrir que todos teníamos un parásito alienígena, que la vejez era parte de bla, bueno. Hay varios factores en este momento en el mundo que entran en el mismo punto. Lugares como Fukushima, este otro lugar de Rusia que tiene una central atómica rota. La quebradura de un pozo de la empresa BP en 2010 en el Golfo de México. ...que tapó la corriente marítima de agua cálida que iba para el norte... ...y por eso está congelando Estados Unidos... ...bueno... ...se van sumando... ...los trenes que se descarrilaron en Ohio... ...toda la porquería esa... ...pero es que mañana van a tirar una bomba no sé dónde... ...y toda la radiación se la lleva al viento... ...y les cae a los otros... ...viste que también en África se hacen esas... ...nubes de, de polvo que... ...que caen en Europa... No, no, ya no podemos poner paredones o sea, lo que hace uno le afecta al otro no podemos decir eso pasa allá porque allá se levanta un viento y me cae a mí y ese viento viene con cosas raras bueno pero no ¿sabes qué es lo más importante? saber si la tierra es plana saber qué hay adentro del área 51 eh... Andar filmando el cielo Para ver si Si logro captar un ovni Y si logro captar un ovni De ese video voy a hablar tres meses Voy a gastar todo mi tiempo En hablar de ese video Bien O sea Yo me asombro De estar diciéndole Gente Lo descubrí Ya frena Frena tu maldito auto y bájate y charlemos. No, no, no, no, es que toda la vi, la vida todavía... No, no, no, para, para, güey, que llegué al fondo. Y cuando uno llega al fondo, ya, llegaste al fondo. Y llegué a un fondo que no quería llegar, como te decía. Llegué a un fondo donde dije, ay, qué mierda, fue eso. Quiero volver la película para atrás. Y no enterarme de lo que me estoy enterando. Bueno, pero me enteré. Este descubrimiento que hice, no lo hice en privado. Todos ustedes me seguían día a día. Por lo tanto, pudieron descubrir, junto conmigo, lo que descubrí. O sea que no tuve que ir yo a decirles, chicos, tengo un descubrimiento bla bla bla no, ustedes lo fueron viendo día tras día y vieron el día en que mi cara cambió por haber descubierto algo que ya sobrepasó lo que mi mente podía sostener lo vieron, muchos lo vieron y se callaron la boca y sí, a ver a ver, a ver a Menofis calvo, no o sea, les conviene hablar del, de mi calvice y no de que yo les esté diciendo... Mira, güey... Eres un parásito. Y, y el parásito que vive dentro de tu cuerpo... Te va a comer, güey. Y se está comiendo a tus hijos, a tu hermana. No, no. No No hables de eso, Amenofis. Hablemos de, de tu calvice. De tu diente. No sé. Hablemos de cualquier... No, no, pará. Lo lamento. En esta... Moriste vos. <risa> yo, a mí... No, ya está, viste. O sea... ¿Qué más me puede pasar? A ver O sea Tuve Que fumarme Tu estado Después de enterarme Lo que me pasaba a mí Tuve que enterarme Lo que te pasaba a vos Eso me hizo mal Y si te pones en mis zapatos Lo va a entender Que no es lo mismo morirse por una enfermedad, que descubrir que la enfermedad que te está matando la tiene todo el mundo y que todos están ciegos. Y año tras año se festejan los cumpleaños. O sea, yo te tengo que festejar que el parásito te comió y estás un año más viejo. Y así vamos festejándole hasta que la persona... Cada día más achacada. Hasta que el parásito la voltea, la mata, nosotros la enterramos y nos olvidamos, y esa persona sigue viva. Se la siguen comiendo por la eternidad, porque somos eternos. Entonces, es un problema muy grande ser un ser humano, porque somos un tesoro y tenemos que aprender a cuidarnos. Nunca habíamos pensado que éramos un tesoro Siempre estábamos buscando El tesoro Pero es que éramos nosotros Entonces ahora toca Toca esto Solo darse cuenta Solo decir Lo entendí Porque lo que estamos haciendo es esto ¿eh? Y yo Calladito Ya me ven No me voy a poner como un loco A gritar nos estamos muriendo todos, como, como el, el loco, viste, cuando ve el, el asteroide que viene a la Tierra Un asteroide viene a la Tierra, viste, y la gente se ríe del loco <risa> Porque por un lado le creen, pero por otro lado dicen, ¿y qué podemos hacer, güey? Es un meteorito que viene a la Tierra No lo puedo parar con el bait de béisbol, o sea me olvido y voy a disfrutar de la vida hasta que caiga el meteorito pero en este caso no estamos hablando de un meteorito estamos hablando de un ser biológico un ser biológico que se le pueden hacer cosas entonces bueno esto es muy grande hasta a mí me cuesta hablarlo y eso que ya lo tengo bastante asociado. Pero me cuesta hablarlo. Me cuesta hablar de lo que te está sucediendo. Me cuesta hablar de cómo se evade mi descubrimiento. Cómo, la cómo las personas prefieren pensar que el tic nervioso es un nervio y no un parásito que te está comiendo el brazo ¿cuánto va a durar esto hasta que ya no te quede un brazo? entonces digamos bueno, ahí estoy yo observando con tristeza cómo la persona no, no hubo caso Y no hay futuro. No, no, no hay vacaciones. No hay un trabajo. No hay una relación. ¿Qué tal loco? ¿Estás loca? Una relación con el parásito que querés tener. O sea, vos pensás que ese parásito que es tu alma gemela te va a matar. <risa> Los parásitos no hacen otra cosa que drenar. Y vos también sos un parásito. Y vas a drenar a otra persona. Y no haces nada para corregir lo que el parásito hace con vos. O sea que ni siquiera las personas quieren reconocer lo que está pasando para no tener que cambiar el modus operandi. No, yo siempre fui así... Y así voy a morir, pero eso lo dice el parásito. Entonces, bueno, yo más o menos te estoy exponiendo un poco el panorama que veo día a día. Y me va deprimiendo cada vez más. Como te decía, estoy viviendo una depresión por ver el mundo yendo hacia un agujero. Que le puede haber pasado a cualquiera, pero en mi caso yo descubrí la solución. Y la gente es como que... Bueno, bueno Menofis, estás muy adelantado, me dicen. Pero que no hay tiempo. Vos estás viendo que... Canas. Tiene, tiene 22 años y ya tiene canas. Le tiemblan las manos así como si tuviera 60. Vos estás viendo eso. O sea, no hay tiempo. Justamente se aceleró la vejez. Se nos mueren los pibitos se nos muere el futuro del mundo o, o, o vos pensás que vos sos el futuro del mundo no, no, vos ya tenés 30, 40, ya fue el futuro del mundo es el que está viniendo ahora que tiene 18, 16, 15 pero es que todo eso es la población más débil son los que primero van a morir porque ya nacieron bajo la radiación yo nací en 1975 No sé si había un G Pero el que nació ahora Ya no tiene las defensas que tiene uno Por haber nacido allá Donde yo comí cosas que no eran transgénicas Pero un chico de ahora Transgénico al 100% ¿Cuánto va a durar? No va a durar nada Y van a caer todos al mismo tiempo eso, al mismo tiempo. Nuestro cuerpo tiene la fecha de caducidad Igualista en todos. No es que un alimento te haya hecho mejor o el agua pura que tomás o qué sé yo qué, ¿no? Vos viste que se muere gente y vos la ves, estaba bien, y después ves un gordo gigante y no, ese no se muere. Filadelfia no se muere. <ríe> Filadelfia está feliz. Entonces, no, no tiene nada que ver. Que comas bien, que tomes agua pura, que salgas a correr, porque se muere el que corre, el que corre carrera, se muere, corriendo una carrera. O sea, al parásito no lo vas a frenar con pensamientos, porque también está la otra, ¿no? Están los que dicen que se meten en, en el astral. No, ahí entré al astral, maté como... Un millón de alienígenas. Pero te lo dice con, con las dos babosas colgando acá. Entonces, pará, pará, pará. Porque tenés que matar un solo alienígena. Es el que te está haciendo las arrugas. No un millón en tu delirio. Que está bien. Porque no teníamos otra solución ¿Qué íbamos a hacer. ¿Cómo? ¿Qué íbamos a hacer? No nos quedaba otra. Era entrar a las a matar reptilianos, repetirnos una y otra vez. En mi mundo está todo bien. Eh, y así. Pero porque no había una solución. ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué pasó con, con Christian Amenofis? O sea, si yo voy a mi canal y miro los videos para atrás, me encuentro con un viejo gordo y pelado. Cristian Amenofis ¿Qué pasó ahora? Esto se llaman pruebas Y supuestamente cuando uno muestra pruebas Las personas tienen que decir Ahora sí, Cristian Mostraste pruebas Solo necesitaba las pruebas Pero no Mostré las pruebas Y fue muy fuerte Lo comprendo Es como que les digan Mira, mira, y ellos digan No, no, no, no, no, no, no, no Bueno, está bien miedo. Miedo filadélfico. Está bien. Somos Filadelfio. Pero también entendé que somos Filadelfio y que tu miedo es del parásito. Entonces, al entender eso, bueno, ya, separemos. No te hagas cargo de ese miedo, sentilo, pero no digas que es tuyo. No lo defiendas. De esa manera, bueno, poco a poco, al soltar eh, viejos pensamientos, empiezan a, a florecer nuevos pensamientos. Donde se nos, se nos presenta como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque yo trato de pensar, digo, ¿qué podemos hacer? Desde mi lado yo ya probé. Acá pasó un montón de gente por acá. Y no, no hay caso. Yo no puedo sentar a un parásito en esa mesa. ¿A qué haga los equipos de ondas escalares que matan al parásito? ¿Sabe cuánto me dura la persona ahí sentada hasta que se transforma en el mismo demonio? No, no se puede. ¿Qué fumar te mata? Pero te estás muriendo vos que no fumás. Yo cada día estoy mejor. Entonces, ya tenemos que soltar la estupidez, ¿no? Porque nuestros hijos se están escuchando. Y algún día nos va, te van a decir, papá, pero si ese que fuma y fuma está mejor que vos y es más viejo que vos. ¿Cómo puede ser eso? Que, o sea, ya no confundamos a los pibes. los estamos confundiendo si ya escuchaste que la comida que le damos a los niños es para alimentar el parásito el niño te va a decir tarde o temprano papá vos me estás matando a mí vos me estás haciendo envejecer vos me estás alimentando los parásitos esos que descubrió Cristian Amenofi porque va a llegar un momento que tus hijos van a ver mis videos y van a decirte pero papá no, vos le vas a decir, es un loco de mierda. Pero papá te van a decir, esta persona presentó pruebas que van más allá de tus opiniones. Las pruebas empíricas son pruebas empíricas. Y encima el muchacho descubrió que la literatura de Platón hablaba de su descubrimiento. Pero es que hace poco, Elon Musk sacó una noticia diciendo que descubrió al parásito. ...el mismo que vengo a descubrir yo... ...o sea... ...estamos en un problema... ...que no se llama parásito... ...se llama... ...no querés resolver el problema... ...te quedó cómodo ser Filadelfio... ...vas a seguir así... ...pero se te termina el camino cuando tu hijo te diga... ...papá... ...por qué hay un video... ...de un muchacho diciendo... ...lo que está diciendo... Y bla bla bla. ¿Qué explicación le vas a dar? No vas a poder decir que yo soy un mentiroso. Ya no lo pueden. Ya, ya no pueden, ¿no? Ya se les acabó el repertorio. A los que me trataban de locos, se les acabó el repertorio. Sí o no? Al que, me, al que se burlaba de mis dientes, de mi calvice, y de mi vejez, y de mi panza. ¿Qué pasó? entonces yo estoy acá en silencio, sentado tratando de solucionar el problema este que tengo pero también estoy observando en silencio cómo corre el tiempo para ustedes eso estoy observando cómo pasan los días cómo pasan los meses y las personas hacen los mismos comentarios y es, que, y es que bueno, y sí, es que bueno, pero que tu vida, cuidala, qué sé yo, yo no puedo salir a cuidar tu vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo hacer yo para quedarme tranquilo de que vos vas a cuidar tu vida con el descubrimiento que hice? ¿Te vas a poner los imanes, las cebollas, vas a hacer el equipo onda de escala? No, yo estoy organizando mis vacaciones. ¿Sabés qué? Mucha gente organizó las vacaciones. En Ucrania, imagínate. Todos los ucranianos que habían organizado vacaciones para el 2022. Y así, ¿no? Por todos lados. Está por un lado lo que yo pienso. Y por el otro la realidad que me viene a aplastar. Y yo le voy a poner excusas hasta que mi cuerpo se muera. Y ahí la realidad cayó en mí, ya no sirvieron más las excusas, ya no sirvieron más decir que Que la mente puede, no, no, que yo con la mente, el, el poder de la mente, qué inocencia, el poder de la mente, y al día de hoy no hay un solo caso. <risa> de alguien que haya hecho algo con la mente güey, pero le tienen toda la fe ¿por qué? porque no hay otra salida si no tuviéramos mente estaríamos diciendo el poder de nuestros pedos no hay salida estamos agarrando cualquier cosa para zafar zafar momentáneamente y cuando venga la muerte que paz descanse y el que se le al que le tocó le tocó ¿Habrá que llorar al que haya que llorar? Yo no me quiero ir, ¿no? Porque tampoco nadie se quiere morir. Bueno, yo he venido a descubrir que todo el sistema parasitario es lo que nosotros llamamos la grasa mala, la mucosidad, los tendones. Todo ese conjunto de tendones, mucosidad y grasa mala y grasa buena es el parásito en cuarta dimensión que desde la tercera dimensión se ve como grasa, mucosidad y tendones. Cuando yo empiezo con mi terapia me doy cuenta de que estoy con la lámpara caribe persiguiendo mis tendones. O sea, llegó un momento que yo me tuve que dar cuenta que, lo que yo estaba... Achicharrando eran mis tendones. Y eso me confundió mucho porque dije... A ver... ¿Qué, qué, qué, qué? qué? Yo, yo, yo me debo haber vuelto loco. ¿Cómo me voy a estar rostizando los tendones? Pero es que lo estaba haciendo. Pero es que los tendones me mordían. Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Cómo un tendón te va a morder? Bueno, lamentablemente esa es mi, no, mi noticia. Los tendones son una criatura que te comen en mi descubrimiento pero es que si vamos a ver el descubrimiento de Platón vamos a encontrar que Platón decía que dentro del cuerpo hay una criatura resulta que después fueron a buscar la criatura de Platón abrieron un cuerpo humano y dijeron acá no hay ninguna criatura ¿Cómo no hay ninguna criatura? Platón no se va a equivocar. No, mira. A donde Platón decía que había una criatura, solo hay tendones. Y quedó como que Platón se equivocaba. Solo encontraron tendones. Pero es que justamente eran los tendones. Entonces esto es medio loco. Porque te estoy diciendo un poco más que no sé. Que el alienígena es mi mano. <risa> Los tendones siempre fueron nuestros, como las venas, como los huesos. Bueno, tenemos que despertar de un sueño, donde los tendones se convirtieron en una criatura alienígena que nos está comiendo permanentemente desde el día que nacimos. Y es el que nos lleva a la tumba. Tenemos que despertar. Porque corren los segundos, corren los minutos. Bueno No Y no sirve de nada, nada No, me hago monje budista Y me voy a la montaña Y voy a vivir un montón Sí, yo te voy a ir a ver Y seguro que vas a tener 120 años Pero vas a parecer el Un palo seco, güey Un viejito todo arrugado que, que ni los ojos, o sea ¿De qué te sirve llegar a los 120 como si fuera Una cosa o sea no no no no no no vivir mucho no se trata de todo lo que aguantaste que la criatura alienígena te coma eso no es vida son 120 años inútiles donde vos solo aguantaste como te comía una criatura hay algo más yo estoy viviendo cosas que por ejemplo no las puedo comentar porque nadie las vive Yo no creo que nadie tenga la paz Interior Que en este momento estoy viviendo No lo puedo creer Pero es que tampoco tengo palabras para explicar Que estoy viviendo una paz Porque siempre viví Una locura Pensando que eso era la paz O sea Estamos viviendo una locura Constantemente y dentro de esa locura buscamos la paz. ¿Y qué es la paz? Y mirar alguna película para distraerme. Y me olvido que me están comiendo el hombro. Me olvido que me están comiendo el ojo. Me olvido que, que, que han las mil cosas que me puedan estar pasando yo me distraigo y me olvido. Bueno, pero no, eso no es la solución. Y si nos ponemos a ver... Todo el mundo muere. O sea, todos tenemos fecha de caducidad por obligación implementada por nuestros parásitos que nos van a hacer sufrir y que nosotros vamos a buscar distraernos. Nos van a poner nerviosos, nos van a estresar, nos van a poner ansiosos, la depresión... Y todo eso va a ir en aumento, en aumento, en aumento, junto con mi vejez, mi decadencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya mi cuerpo no... Y eso fue como mi vida. Que en paz descanse. Lo enterramos al Cristian y vamos a decir, fue una gran persona. Bueno, y yo ahí en el cajón le voy a estar chinga a su madre, güey. Que estoy vivo, y ustedes van a decir, no, no, el güey está muerto, no, se murió. ¿Cuál es la diferencia de estar muerto o estar vivo? Que vivo, puedes buscar una solución, pero muerto no, entonces tampoco esperes que llegue ese día. No esperes estar en una cama tirado para decir ¡Ay, ahora sí me agarro el apuro, güey! No esperes ni que un hijo esté así, ni que tu madre no esperes que se caiga la gente para decir ¡ahora sí! No, porque viene una bola gigante que de repente vamos a hacer miles cayendo ¿Y vos qué vas a decir? ¡Ay, mira como, como en la Biblia! Caerán 10.000 a mi diestra, 10.000 a mi. Bueno, o sea, no es para nada gracioso, porque entre todos esos miles había gente querida. Y bueno, no, no, no. O sea, estamos ante un problema, el cual hoy no nos hace llorar, pero mañana nos hace llorar mucho. Mucho, mucho más de lo que no estamos acostumbrados. Entonces es un problema que tenemos que empezar a tratar. Entre todos, de verdad. De verdad, entre todos. Vos no querés que yo me muera. Yo no quiero que vos te mueras. Entonces yo no me puedo aislar y decir, esta es mi vida. En mi mundo está todo bien. No voy a pensar cosas negativas para no crearlas con la mente. Y cualquier cosa que te pueda estar pasando a vos... Voy a decir que no importa, total, hay una línea paralela donde vos te estás tomando un café con leche Hipócrita total Bueno, yo creo que ahora es un momento de procesar la hipocresía que nos han obligado a vivir Y a decir, bueno, a ver, con las herramientas que ahora han llegado ¿Qué podemos hacer entre todos? Y empezar en una hoja a tirar un boceto mínimo de ideas, porque al estar mirando para el otro lado jamás se nos va a ocurrir una idea, bueno. Así que bueno, hoy te quería compartir eso porque realmente hoy fue un domingo de depresión, hoy tuve que luchar, mucho, pero mucho, y después pensé, ¿y si no soy yo? ¿y si estamos todos así?, entonces decidí prender la cámara. No te quería deprimir, pero quería que por lo menos sepas que yo sí lo estoy y que también estoy como barajando la posibilidad de que vos también lo estés. Y de hecho estoy pensando en darte una posible solución, que también va a ser para mí. O sea, estoy tratando de ver qué podemos hacer y diciéndote no me dejes solo, no me dejes solo haciendo esto, <risa> ya presenté pruebas, ya todo el mundo confirmó, todos hicieron la máquina, se la pusieron, encontraron el parásito, vieron que era gigante, indestructible y bla, bla, bla, vieron como el, el cuerpo se empieza a acomodar, han visto milagros, porque han sucedido milagros que todavía la gente no, no los comenta, pero han sucedido. Entonces, bueno, eso. Así que, bueno, familia, creo que a partir de ahora las cosas se tienen que volver reales. Si no, no podemos seguir patinando lo mismo que estábamos haciendo en el siglo XX. Las cosas tienen que ser reales. Esto va a tener que cambiar. Vamos a tener que ponernos a enfrentar la realidad. Real, real, real. Real, real, real. Real, real, real. Real, real, real. Real, ya lo que voy a decir, no tengo palabras para describir. Desocupación y muerte hay, solo profecías que, que llegaron con ya. En Sudamérica es real y en África es real. Real, real, real. Real, real, real. Bueno, familia. Real, real, real, real. Nos despedimos. Real, real, real. Real, real, real Real, real, real Vamos a seguir hablando Feliz estar cantando, energía transmitiendo y en este espacio todos más bailando y en la tierra ver al ver Vamos a seguir hablando de esto. Real, real, real, real, real. Y vamos a seguir real, real, buscando real. algo que nos una Escucha. en lo que podamos trabajar juntos. Yo tengo palabras para describir esa ocupación y muerte hay, Son las profecías que llegaron. Te mando un abrazo, Sudamérica. Sí. Te doy las gracias por el tiempo. Real. Y bueno, real, real. queda como. Real, real real algo para meditar real, real, real. vale te quiero mucho real, te mando un abrazo real. hasta el próximo video real, real, real. nos vemos gracias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 Sin embargo feliz estoy cantando, energía transmitiendo y en este espacio Todos hermanos bailando y en la tierra que amamos, niños y abuelos corriendo y saltando Sudamérica es real y en África es real Real, real, real, real, real, real, real, real, real.